Luis Enríquez fue apresado este martes por miembros de la Policía Nacional, acusado de agredir a su expareja sentimental, además amenazarla en múltiples ocasiones. Mientras era conducido al Comando Noreste de la institución del orden, el agresor niega las imputaciones en su contra, agregando es inocente. No, no amenaza constantemente al mundo mentira. De mentira, Entonces, mentira. ¿Qué tiene Yo que decir? No sé nada de eso, no me agraven. Dios. No, no, eso, en la Fiscalía se, se va a aclarar todo. ¿No te va a defender? En la Fiscalía. Pero ella dice que tú la amenazas de muerte. No, allá, muerte. allá vamos a aclarar todo. Yo ni teléfono tengo que lo demande. ¿Y que tú le envías mensajes por WhatsApp? No, mentira, yo ni el número de ella tengo tampoco. ¿Cuál es el nombre no, de mentira. ella? Mentira. Vieja Maciel. ¿Y el tuyo? Luis Enrique. Entonces, ¿qué, qué tú entiendes? ¿Qué no, ¿De qué se trata todo esto? En ella? la Fiscalía se resuelve. Vamos a ver qué pasa de aquí para adelante. Pero hay un mensaje yo soy inocente. En el marco de sus declaraciones afirma que demostrará su inocencia y que será aclarado lo sucedido. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.